El que te tengo que anunciar. Eh, no, a ver. Ah, no, no. ¿De qué vamos a hablar hoy? Con... Ah, hoy vamos a hablar sí de. Al terminar ayer el artículo de el largo artículo del Estado neoautoritario, lo que viene, etcétera, como lo hemos analizado durante tres días, haciendo referencia a todos los debates históricos, el, el difunto Arizmendi eh, cita en este artículo citaba a otro, a otro de un apellido que eh, Vol volvínic de, de La Jornada, a otro, a otro intelectual de, radical comunista de, de México. ¿no? Entonces, este otro autor, eh, autor tiene un artículo que tú le he mandado para que lo presentemos también, que es un artículo extenso que, que explica lo que hoy vamos a comentar, luego lo comentaremos. Y hoy vamos a comentar nada menos que las siete, las siete vale. modalidades o los siete problemas que según esta corriente... Eh, ¿cómo, cómo, cómo el capitalismo llegaría a una situación ya insostenible. ¿no? Insisto que es un debate y por eso a mí personalmente me interesa hacerlo con cierta tranquilidad, un debate que se arrastra desde antes de la formación del marxismo. Es un debate que viene desde los orígenes mismos de la sociología burguesa y de los orígenes mismos del socialismo utópico. ¿no? Y que todos hemos intentado siempre buscar cómo será el fin o qué fines tendrá o cómo se agotará o cómo implosionará o cómo se derrumbará y sobre todo, ¿cómo derrumbaremos a este sistema? ¿no? Entonces, aquí hay siete, siete tendencias de fondo que sí me interesa presentarlas para que el personal, eh, en fin, le vayamos dando vueltas. Eh, al final del artículo había una serie de elementos muy importantes que teníamos que ver, ¿no? Sí. Bueno, al final del artículo, al final del artículo de Arizmendi, como comentaba, hay una explicación de un autor que cita a Arizmendi, que es este compañero Vol, Volvinik, que, que aclara, es un artículo que explica quién era, de dónde venía Arizmendi, etc. ¿no? Y eh, desarrolla también, expone también otros criterios y, y, y un debate que recorre, no solamente, como he comentado antes, el artículo de Arizmendi, sino prácticamente todo el pensamiento socialista utópico, desde que irrumpió en el siglo XVIII-XIX, sobre todo en el primer tercio del siglo XIX, irrumpió la duda de cómo se iba a acabar con tanta brutalidad o si esa brutalidad iba a ser eterna. ¿no? Entonces, desde entonces ha habido, ha habido una permanente, ha habido muchas corrientes que han planteado cómo, podría, cómo podríamos acabar con esa brutalidad o si esa brutalidad se iba a agotar ella misma, ¿no? Este debate recorre, como he dicho, todo eh, y, es, y está incluso eh, simbolizada en dos en dos grandes tesis o sintetizada en dos grandes tesis contrarias, una a la otra, no antagónicas. ¿no? Una a la que dice que efectivamente existe una contradicción interna dentro del capital que hace que se lleguen a situaciones explosivas y que si esa situación explosiva no está acompañada en una situación explosiva objetiva, quiero decir, ¿eh? esa situación explosiva objetiva no está acompañada por una situación de autoorganización y de capacidad de, de la fuerza subjetiva, o sea, en este caso la fuerza de la clase trabajadora a escala mundial, en ese choque pues el capitalismo va a continuar y va, va a llegar a una situación a la cual ya, Ah, bueno, puede suceder cualquier cosa, ¿no? O el exterminio de la especie o una situación extrema, ¿no? ¿Y eso? Por cierto, para que sepáis que este fragmento de Julio Volvini de la jornada es de ese seminario internacional en homenaje a Luis Arimendi que falleció por COVID-19 y eh, justo ahí en el homenaje participaron dos colegas marxistas críticos de Sudamérica, Julio Peña y Lillo, de la Universidad de Hemisferio de Ecuador, y también participó... Julio Gambina, del de Buenos Aires, que ha estado en el canal unas cuantas veces, o que o sea, que Julio lo tendremos por aquí también de vez en cuando, que lo sepáis. Sí, sí, sí, sí. Eso da una idea de cómo, de, de, la, de la calidad y de la extensión que tienen estas redes en nuestra América de reflexión crítica. ¿eh? A mí me gustaría, lo hemos comentado siempre, me gustaría que hubiera en. Que hubiera en en Europa esta capacidad. ¿no? Aquí se cita, en, este, en el final del artículo, se cita, por ejemplo, a Albater. al, ¿no? a al le hemos seguido todos desde hace mucho tiempo ¿no? y citan un libro que luego veremos. ¿vale? Entonces, esa es una de las tesis ¿no? que, que obviamente no puede atreverse a decir, ni quiere decir, ni nunca deberá decir cómo va a ser el fin eterno o el fin definitivo, quiero plantear, del capitalismo en cuanto tal. ¿no? Eso por un lado. ¿Por qué? Porque no tenemos datos y esto no es como una ciencia física... Que, que se puede tener bastante certidumbre, ¿no? esto es la ciencia social que le llaman, hay que andar siempre con mucha cautela en estos sentidos. Pero está la otra perspectiva, que es la perspectiva de que el capitalismo es resoluble desde dentro, ¿no? desde dentro por sí mismo, porque llegará un momento en el cual ya eh, la propia dinámica hará convencer a la burguesía, hará convencer a la burguesía de que no tiene más remedio que aceptar la lógica de, del desarrollo democrático, como queramos llamarlo, y ir cediendo paulatinamente lentamente ir cediendo su, su propiedad privada y permitiendo que se vaya socializando esa propiedad, ¿no? El debate por poner un ejemplo, ¿no? El debate que hubo con toda dureza desde 1905 en adelante hasta 1917, luego con fases sucesivas como el libro de Gorman en el año 2029, etcétera, etcétera, es un reflejo de todo ello, ¿no? El debate de de Kauski con los bolcheviques es un reflejo de todo ello, Rosa Luxemburgo, etc. Estas son las dos grandes tesis que, insisto, reaparecen una y otra vez. ¿no? Hace, pues en los años 90, eh, editorial Antracita publicó un libro pequeño sobre, eh, donde estaba Ballasten y otros autores, sobre ese, este mismo problema, ¿no? sobre qué, qué perspectiva había. ¿no? y bueno, se planteó la teoría del, del capitalismo feudalizado, etc. O sea, ahí es prácticamente inagotable y hay muchísimo escrito sobre esto aquí. Lo bueno que tiene ahora estas esta siete tesis que se nos presentan, o siete posibilidades que se nos presentan, es precisamente que simboliza, o sea, que sintetiza bastante eh, todo ese debate en el momento presente, ¿no? en el momento presente, como digamos, como... Eh, precaución previa o como base previa, yo recomendaría que al entrar en estos debates primero se leyera el capítulo de, del primer volumen del capital, el titulado sobre eh, la ley general de acumulación del capital, eh, que es el que da pie a todo esto, como iremos viendo, y luego el debate, el artículo, perdón, el capítulo dedicado a la ley de la, a la, ley de la caída tendencial y sobre todo a las contratendencias, ¿no? A las seis a las seis contra las seis corrientes que contrarrestan, o seis medidas, las más principales que pueden contrarrestar esa tendencia. En esos dos capítulos tendríamos una base para entrar a este debate. ¿no? bien En este debate, previamente a esto, te he mandado antes, eh, eh, por el correo, te he mandado un artículo que, que toca precisamente una referencia que se hace aquí. El límite objetivo del capitalismo, múltiples tendencias que anuncian el fin del capitalismo y la paradoja de lauderdale y que es, está publicado en siglo XXI, la revista siglo XXI, número 37, 2015, que es del autor este que estamos comentando. no Te lo he puesto ahí para que lo ofrezcas, para que la gente lo encuentre. Está asequible en Internet y desarrolla estos puntos con más, con más detenimiento. vale Aquí son siete puntos. ¿no? Luego comentaremos cómo el sudamericano ha publicado ya por fin en PDF el el impresionante libro de, de el origen de, de la conciencia, ¿no? Vale, aquí son siete puntos, ¿no? Eh, los voy a... ah, bueno, luego muestro esto, que es lo del, lo sí. del origen de la conciencia, eso americano, que le colgaremos en el canal, y el otro que me has dicho es esto, ¿no? El de... Sí, exactamente, este. sí, sí, este. Este es, digamos, el, el, el desarrollo extenso de lo que ahora vamos a comentar, ¿no? Los límites objetivos del capitalismo. Eh, es un artículo muy serio, muy riguroso, muy bueno, y, y requiere, requiere una lectura atenta como todo, como todo lo que exige, todo lo que permite una aportación intelectual y una aportación praxística. ¿no? No es una, eh, el esfuerzo intelectual exige eso, lo que he dicho, esfuerzo, pero es imprescindible. ¿eh? Bueno, cuando tengáis tiempo lo, os metéis con él y, y ya está. Vale, sigamos. Un saludo antes que nada, a Firas. Buenas, buenos días. Eh, bueno, por acá. Ah. Buenos días, Enyaki. Buenos días, Chema. Que tengáis... Un buen día porque para Siria no ha sido nada bueno desde hace dos días y, lo que, y los días que van a seguir. Sí. Ahora, ahora entraremos con Firas para hablar de todo este tema de Siria, que pone en actualidad muchas cosas, no solo el mismo necesidad, primero que nada, de ayudar a Siria de la manera que sea posible, sino de cómo el imperio y estas alimañas bloquean todo lo que pueden, incluso en este momento. Ahora hablaremos de ello. Firas, gracias por estar aquí. Estás en tu casa, como ya sabes. Eh, pues... Voy a hacer muy rápidamente para que nos dé tiempo a para que, que Cirar nos explique ¿no? eh, toda la situación. Son, como he dicho, siete. ¿no? Las dos primeras son las fundamentales, que son la sexta extinción, las consecuencias más graves del cambio climático global. Esto, la sexta extensión, no es una, una, una moda reciente ni es un planteamiento de, de anteayer para, para todos los eh, antiguos izquierdistas que ya encuentran un objetivo para desmarcarse definitivamente de la lucha y centrarse en, en, pues en una lucha del ecocapitalismo a favor del capitalismo verde o a favor, digamos, de, de, mantener, de mantener la naturaleza tranquila, ¿no? sin, sin problemas de destrucción, no es nada de eso. Ya, eh, la sexta extinción, bueno, sabéis que ha habido cinco extinciones anteriores en la historia de, la, historia de la vida, no solamente en la historia de la especie humana, ¿eh? cinco extinciones anteriores, están muy estudiadas, están muy analizadas. Las cinco han, han, son endógenas, vienen de lana, tanto de la Tierra como del cosmos, eh, es lo que se llama una totalidad concreta explican cómo se han sucedido y a qué han sido debidos prácticamente la vida eh, se extinguió o estuvo a extinguirse en todas ellas, pero por lo que Engels definiría con toda razón científica demostrada ya en eh, la dialéctica naturaleza, la naturaleza se ha ido recomponiendo en cada una. No solamente eh, debido a factores internos endógenos de la Tierra, sino que, a la, a que la Tierra es la par una parte del cosmos. ¿no? Entonces, en todo ese movimiento, hasta ahora la vida ha salido en las cinco extinciones anteriores. ¿no? La, sexta extinción, la sexta extinción es la extinción provocada por el capitalismo. Así de claro. Algunos llaman antropoceno a la sexta extinción. Yo esto, que pienso que eso es una trampa. El ser humano abstracto no existe. Existen sociedades humanas, existen modos de producción, existen sociedades, existen... Eh, formaciones económicos sociales, etcétera Y dentro de los modos de producción el capitalismo es el que está llevando a, hacia la sexta extinción. La sexta extinción tiene, se define como lo siguiente, como que va a llegar una situación crítica en la cual eh, la capacidad de carga del planeta y la capacidad de recomposición de la vida de la capacidad de recuperación de la vida en su conjunto va a ser eh, va a estar tan tan tan limitada que va, no, no se va a poder garantizar ¿no? eso es lo que dice la, lo que sostiene la sexta extinción diaria están saliendo informes que hablan ya de la desaparición de especies animales completas eh, la destrucción, como digo la desaparición, el exterminio de especies animales eh, cada vez son más datos por ser muy breves eh, la, la, la extinción por ejemplo de las avispas, de, las avispas eh, de, de, de un montón de bichos vitales para la polinización no, por poner un caso la desaparición paulatina de montones de, de, de especies que se mueven dentro de la tierra, ¿no? sobre todo el lombriz y especies están vitales para la oxigenación de la tierra etcétera, ¿no? por la acidificación de la tierra, por un montón de razones estas, o sea, lo que es la totalidad de la tierra como, como un sistema que, que se le está destruyendo precisamente por esa agresión capitalista y aquí viene uno de los puntos que yo quisiera añadir a esto ¿no? en estas siete en estas siete, esta siete tesis falta una a mi entender o, o tendríamos que ir que irla introduciendo en cada una de ellas que Sería, eh, posiblemente sería dentro de la sexta extinción eh, la autoextinción por una guerra total, ¿no? una guerra termonuclear, bioquímica y, y, y cibernética y, y electrónica. ¿no? Eso sería una posibilidad que desde los años 80 se viene analizando muy, muy, muy seriamente por el invierno nuclear y todo esto. ¿no? Aquí no se hace referencia a eso. ¿no? Bueno, pues tendríamos que introducirla aquí o en alguno de los puntos. no He dicho que hay dos, eh, dos fundamentales de la, siete. la segunda es el fin de la sociedad centrada en el trabajo. Esto, como he comentado antes, corresponde a todos los estudios que ya se planteaban desde los Grundris en adelante. que es, eh, En el en... trabajo pagado, que sería lo que es el empleo. Lo digo porque esa confusión de, de definir trabajo y empleo como la misma cosa, es, me, me gusta que aquí ha dicho en el trabajo pagado. Porque el trabajo, trabajo, es, trabajo es lo que estamos haciendo, aquí yo y vosotros ahora mismo ahí en la presencia militante o firas. En el trabajo manual e intelectual, como dice muy bien aquí, no, la automatización generalizada disminuirá a tal grado la participación del trabajo manual e intelectual en los procesos productivos que la sociedad basada en el trabajo asalariado, el capitalismo ya no podrá funcionar sin cambios radicales como el ingreso ciudadano-universal. No, pero es que incluso en este caso el, el ingreso del ICUE, el ingreso a Ciudadano Universal... Lo que sea la renta básica universal eh, e incondicional, necesita ser incondicional para que eso sea real, si no, no funciona. Así sería radical, lo otro serían subvenciones. Sí, más pero más incluso nada. eso va a llegar a un límite, porque si ya el problema, y vuelvo a insistir en que hay que analizar el capítulo de la ley general de la acumulación del capital y los dos capítulos, el capítulo entero, de la caída tendencial de la tasa media de ganancia y los límites estructurales que incluso las seis contramedidas fundamentales en el capitalismo actual, esas seis contramedidas fundamentales no podrían detener, está metido en este segundo bloque, ¿no? el fin de la sociedad centrada en el trabajo. ¿Por qué? Porque la composición orgánica de capital llega un momento, o sea, el capital que hace falta para poner en funcionamiento las máquinas, Llega un momento en que se va a ir liquidando el trabajo vivo, que es el único que produce valor. ¿no? Este, esta, este descubrimiento nos lleva, que es uno de los grandes aciertos del marxismo, nos lleva a ese debate permanente. ¿no? ¿Cuándo se va a producir eso? Y si, y si eso no se puede garantizar por medio ni acelerar por medio de la, de la lucha revolucionaria. ¿no? Bien, estos dos son los dos puntos eh, vitales ¿no? a, a debate. ¿no? La sexta extinción y el fin, el fin de la sociedad central en el trabajo pagado, en el trabajo asalariado tanto en la, fuerza, en la fuerza de trabajo física normal como en la fuerza de trabajo cual, cual, cualitativa. La primera es la cuantitativa. La cualitativa o compleja, fuerza de trabajo compleja, es la que la fuerza de trabajo intelectualmente formada vale. Ahora pasamos... Hay, hay dos, dos cosas interesantes en lo que está diciendo porque estos dos elementos serían como las... Las causas y lo, real, y, y lo otro son como las consecuencias derivadas sí. de esas causas. ¿no? Sí, sí. Y de hecho, aquí los dos primeros forman lo que sería el fin absoluto del capitalismo, porque luego estaría el, el, el fin el fin formal. El fin formal del capitalismo es el, y ahora venimos a, a, a la 3, 4 y 5, que sería el fin, el fin formal del capitalismo, que sería... Eh, en el capitalismo en la forma actual, el capitalismo basado en la explotación salvaje, eh, basado en la miseria, en el hambre y que eso daría paso eh, o bien a una sociedad poscapitalista, que a mí no me gusta utilizar ese término porque no dice literalmente nada, o a una sociedad socialista en todas sus expresiones, ¿no? en sus múltiples expresiones según lo que entendamos por socialismo. ¿no? La primera, las dos primeras que hemos comentado, la sexta extinción y el fin de la sociedad centrada en el trabajo bajo asalariado, indican el fin absoluto del capitalismo como tal, el fin absoluto del capitalismo como tal, eh, que aquí debiéramos de introducir pues, el holocausto famoso. ¿no? Las tres que vamos a comentar indicarían el fin formal, la destrucción de esta forma de capitalismo y la entrada en un poscapitalismo o en diversas modalidades del socialismo, ¿no? Que esto nos llevaría a la larga al mismo problema, ¿no? Que estamos comentando. O se instaura una sociedad regida, regida por la, por la digamos, por la democracia socialista. O antiguamente, que para mí es un término que con respecto a la sexta extensión me gusta mucho y yo pienso que se está actualizando de nuevo, que es el concepto de dictadura proletaria. ¿no? O el concepto que algunos autores han empezado a desarrollar con todos sus problemas, que es el concepto de dictadura leninista o dictadura eco-leninista. Este es un concepto a estrojar porque tiene mucho contenido y ya se empieza a utilizar en, en los medios científico-críticos más lúcidos de lo que está pasando. ¿no? La dictadura Ecolenin está bien, pues estas tres que, que son la creciente desigualdad y pobreza, y desarrollando la automatización y la desterritorialización de la producción, conlleva la desvalorización de la fuerza de trabajo y con ello la extensión y mundialización de la pobreza. Esto está desarrollado en todo el debate más esta que hay sobre eh, la depauperización absoluta, la depauperización de relativa, o si se quiere, el empobrecimiento absoluto y el empobrecimiento relativo, ¿no? del cual hemos hablado bastantes veces y seguiremos hablando. ¿no? Eh, la cuarta es estancamiento como estado económico permanente del capitalismo. Esto es, eh, esto es una realidad que una posibilidad o una probabilidad eh, implícita ya desde los Grundrisse, desde el libro Sexto, del capital inédito, etcétera, etcétera, que ya venía de antes, pero aquí es cuando irrumpe esta posibilidad, esta probabilidad, en fin, entramos en una definición de lo que es la dialéctica de los procesos, que, eh, que incluso la propia burguesía se dio cuenta y fueron, fueron intelectuales, y fueron intelectuales burgueses eh, del gobierno norteamericano los que se dieron cuenta que esta posibilidad podría no el estancamiento del capitalismo. no Y esto no solamente es una, una, un descubrimiento teórico, que sí lo es un descubrimiento teórico y político marxista, sino que ya eh, en los años 30 hubo ya un, un, un alto cargo norteamericano, que luego volvió otro alto cargo norteamericano, otro economista en los años eh, recientes... Eh, a raíz de toda la crisis de los años 80 y sobre todo todo este debate se activó a partir de la crisis del 2008, ¿no? El estancamiento del sistema, el estancamiento permanente del sistema aquí aparece el estancamiento como estado económico permanente del capitalismo, como señalan Foster y Chesney, el estado normal eh, escrito con cursivas de la economía capitalista madura eh, dominada por un Puñado corporaciones gigantes monopolistas es el estancamiento. Esto plantea también otras cuestiones qué alternativa hay que presentar a todo eso. ¿No? Luego viene la quinta, que es en este sentido ya del, del fin, del fin formal, del, del fin brutal, del, de este capitalismo brutal, eh, inhumano, etcétera, etcétera, viene la quinta. Crisis alimentaria mundial, que no vamos a extendernos porque lo estamos tocando una y mil veces. Crisis alimentaria mundial como consecuencia del agotamiento del modelo de agricultura contaminante, prevaleciente, cuyo rendimiento se ha estancado, agravado por el cambio climático. Y aquí introduciríamos lo que hemos estado viendo anteriormente, toda esta industrialización de la alimentación, industrialización de, de la explotación de la tierra, todo esto nos lleva a la, a, la, a la tendencia a la proliferación de pandemias y de epidemias, ¿eh? lo que hemos estado viendo los dos días anteriores y lo que hemos ido planteando pues prácticamente desde finales del año 2022 con las sucesivas eh, aportaciones o las sucesivas tesis burguesas para ver cómo salen, ¿no? las, las sucesivas distopías ¿no? o, o utopías reaccionarias para ver cómo se salen y luego para ir terminando entramos en las dos últimas. ¿no? Las dos últimas son, digamos, el, eh, eh, nos abren la perspectiva de, del hundimiento de los sistemas de legitimación del capital, o sea, de todo el poder de alienación del capital, de todas las estructura montada por el capital para mantener a la gente sujeta atada, idiotizada, etcétera etcétera, ¿no? Estas dos perspectivas también están siendo analizadas desde otras, desde otras corrientes ¿no? Porque eh, eh, como veremos la, como veremos en, en la séptima eh, el desarrollo y nuestro programa y otros muchos es un ejemplo de ello ¿eh? pero vamos a ir por Rondon porque ya estoy acabando y realmente tengo ganas de que FIRA se intervenga y, y explique la situación, ¿no? Eh, Las esta es fin de la ilusión de que la democracia y el capitalismo son compatibles a esto he empezado a, a analizar desde un principio. ¿Por qué? Porque esto ya viene desde el origen del socialismo utópico en todas las tres ramas, del social, ramas o, o bloques del socialismo utópico que no puedo tocar ahora. Una de ellas era eh, los diversos anarquismos. Está dentro implícito también dentro de todas las corrientes de, del comunismo utópico. Acordaros las lecturas que hemos estado haciendo del manifiesto comunista y está también dentro ya de todo el debate que se abrió fundamentalmente a partir de la revolución. De, ...de 1830 y venía precisamente de todo el debate y de todo lo que se había aprendido del exterminio, del exterminio en Gran Bretaña, de la lucha ludista... La lucha ludista fue la primera oposición contra la irrupción de la primera forma de la revolución industrial, las máquinas de vapor iniciales, todo el movimiento en Gran Bretaña, en Escocia, en Gales, en Inglaterra, de destruir máquinas, los luditas, y cómo lo destrozaron ahorcando a muchos de sus dirigentes, etc. A partir de ahí viene ese debate. ¿no? El fin de la ilusión de la democracia y el capitalismo son compatibles. Si quisiéramos extenderlos, extenderíamos ese debate a las propuestas francesas, Thank y británicas de acabar con la revolución haitiana, etcétera, pero no tenemos tiempo ahora con esto, ¿no? Disminución por último, la, creci la última, la séptima, disminución creciente del poder de los medios de comunicación masivos centralizados, y ahí es donde aquí estamos nosotros en estos momentos, ¿por qué? Disminución creciente del poder de los medios de comunicación mas masivos centralizados, este es el concepto clave. ¿Qué quiere decir centralizados? Quiere decir centralizados por las grandes eh, empresas, acordaros, allá cómo estuvimos tocando esta cuestión, ¿no? Si eh, los medios de, de alienación de masas eh, son en realidad industria político-mediática o son simplemente simples, un simple poder delegado. ¿no? Esto es un debate muy interesante. Entonces aquí dice favorables al capitalismo monopolista financiero, eso quiere decir centralizado, ¿no? Y creciente, y crecimiento acelerado de Internet y de las redes sociales que por su carácter occidental pueden, entre eh, subrayado, pueden ser contrahegemónicos. ¿Por qué no esto, es esto Esto es importantísimo, Iñaki, porque precisamente ahí es donde yo he contra, contradicho a la mayor, mucha gente ha acompañado esa demonización de las redes. Sí. Eh, y eh, poniendo como las redes son el mal que nos ha traído eh, de, de la desinformación. Cuando la desinformación estaba controlada totalmente, ahí sí que era absoluto el control. Y en cambio aquí estamos en la posibilidad contrahegemónica de contrarrestar la desinformación en redes internacionales. Si esto no lo vemos, vamos a, al final a acompañar como si fuera algo normal y natural la censura total de las redes, que es lo que están haciendo. Claro, claro, claro. Aquí está presentando y podríamos entenderlo y darle las gracias al autor porque precisamente en, ese, en esas redes que pueden ser contrahegemónicas estamos nosotros. ¿Por qué nos cierran? Porque de hecho estamos siendo contrahegemónicos. Eh, hay, que, hay que partir de este supuesto, bueno, y para concluir, ¿no? Mira, este punto concreto, el 7, eh, voy a poner simplemente tres experiencias o cuatro experiencias históricas básicas, ¿no? que, que coinciden con la actual, con la situación actual. La primera, eh, el, monopolio, el monopolio por las castas y por las élites dominantes de la escritura. Eso está si demostrado, es un debate que no tiene sentido. ¿no? La evolución de la escritura supuso desde un principio eh, como las clases dominantes, sobre todo eh, el sistema patriarcal, las élites, eh, desde Chumer, eh, en, en, en esto en. Mesopotamia y todo lo que se ha descubierto posteriormente, tanto en China, en Asia, como la escritura en la India, como la escritura en Mesoamérica, etcétera, siempre fue hecha en un principio para que fuera un instrumento de monopolio exclusivo de las castas dominantes y de las clases dominantes. La primera experiencia histórica de la lucha para controlar el poder de la comunicación horizontal, como dice aquí. La segunda la información, la información como dirección, que decía Taufik. Exactamente, exactamente. Bueno, eso exactamente, luego terminaré con eso. Luego la segunda experiencia histórica, la irrupción, la irrupción de la irrupción de la imprenta. ¿no? Otra experiencia histórica la tenemos en el monopolio del papiro, En el cual no me puedo extender tampoco ahora, el monopolio del papiro por las clases dominantes egipcias, pero luego el monopolio del papiro por el imperio romano y esa era una de las razones por las cuales Roma se negaba a abandonar como fuera o a controlar, intentaba controlar tan tan brutalmente Egipto, precisamente no solamente para la producción de trigo, sino también para la producción de papiro. ¿eh? O sea, hay que entender la historia en su, en su crudeza extrema. ¿no? Bueno, ahí tenemos el papiro, la escritura e internet, pero luego no solamente ha sido eso, ¿eh? Eh, siendo breves. ¿no? Luego ha venido precisamente el control de la radio, el control del teléfono. ¿Eh? El control de la radio ha sido una obsesión fundamental y el control del teléfono ha sido una obsesión fundamental. Acordémonos de la insistencia de Engels, de Marx, en la insistencia de Lenin, en la insistencia de las organizaciones revolucionarias por tener sistemas de esto. ¿no? Y ya por último, recientemente... Eh, como tú has comentado, Chema, el intento de quemarlo, eso lo pongo como síntesis, ¿eh? como síntesis de todo lo anterior, el intento de destruir eh, la obra de Taufik, el intento de exterminar a Taufik, el intento de exterminar lo que estuvimos comentando ayer, el intento de acabar con las bibliotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora el intento de acabar con nosotros, ¿no? Bien, todo eso va en este séptimo punto, ¿no? Bien, por tanto, aquí tenemos eh, en dos grandes bloques eh, una síntesis muy buena con todas las matizaciones y añadidos que debemos hacerle, insistimos en esto, ¿eh? el pensamiento más este es un pensamiento dialéctico y por tanto siempre hay que, el conocimiento siempre está en evolución, en cambio, en mejora, en extensión y en complejización, ¿no? Entonces estas siete tesis que son aquí, que las tenéis, que os recomiendo intensas, os recomiendo realmente que reflexionéis sobre ellas porque nuestra práctica está dentro de estas siete tesis, ¿no? Pues así, entonces, eh, hago eso, punto. Por otra parte, sí quiero que, que presente los dos artículos sobre el leninismo ecológico, eh, que ayer, cuando hice las echecolanas, un, un compañero pidió o compañera pidió un artículo sobre lo que habíamos comentado de la crítica, o sea, lo que se llamaba la dictadura ecológica leninista, etcétera. ¿no? Y entonces le he presentado dos textos, ¿no? Leninismo climático y transición revolucionaria, porque plantea esa reflexión, pero también te he presentado el texto anterior, ¿no? en este debate. Hay un debate sobre sobre esto y que el compañero o compañera tenga esto disponible. Aquí nos meteríamos en una discusión que ahora no es pertinente porque estamos en otras en otras. pero este debate en concreto, las perspectivas, el ecosocialismo el leninismo ecológico, el ecocomunismo etcétera, es realmente de enjundia, ¿no? Y por eso le ofrezco estos dos o le pongo a, para que él coja estos dos artículos, los analice y luego investigue por su cuenta. Este es un de ellos y te han Uy, perdón, esto qué es? Un segundo, un segundo, a ver, un segundo, a ver qué pasa. Eh, ah, bueno, no, es qué susto me ha dado. Digo, ya está, ya, <ríe> ya, ya finas que estaba de. Pidiéndome, estaba pidiéndome claro. el, el este de entrada, ahora se lo dirán. Continúa, continúa, No, y entonces pone el otro, que me pidió uno, pero le he enviado dos. Podríamos enviar ya muchos sobre todo el problema del ecosocialismo, del ecocomunismo, de la dictadura ecológica leninista, o etcétera, o también de lo que se llama también, y se empezó esto a debatir también en, en Venezuela, en Nuestra América, el ecologismo, eh, antiimperialista, ¿no? que hay todo un movimiento ecológico antiimperialista, etcétera, etcétera. Bueno, le pones los dos artículos, eh, que los exponga y que, que los estudie, y que si quiere pues seguiremos debatiendo sobre esto, pero yo creo que hay que dar ya espacio a Firas. No te preocupes, en principio pongo los dos artículos hasta que llega él y en cualquier ah. caso, eh, él en realidad puede estar un poquito más de rato que tú, o sea que no hay, no hay problema. Pero bueno, estos dos artículos es... Uno, Leninismo Climático y Transición Revolucionaria. Sí. Eh, eh, en este terreno eh, ayudará tanto este como el otro artículo que hablamos, que es necesitamos un leninismo ecológico. Sí. Son, son dos que tratan la cuestión leninista y la ecología, ¿no? Sí, sí, sí. Y la perspectiva, porque, entre otras cosas, todo lo que se ha ocultado sobre, sobre la Unión Soviética... Eh, se ha ocultado que ya en, en al comienzo de la Revolución Bolchevique se tomaron medidas, ¿eh? por ejemplo, sobre parques naturales, sobre conservación de la naturaleza, sobre y aquí es una cosa que en el ecologismo no entra y que en el debate que tuvimos en el 2010 en Venezuela, un debate internacional sobre el ecologismo antiimperialista, se hizo mucha insistencia. ¿no? También es hablar de ecología en las condiciones laborales, ¿eh? También también es hablar de ecología, las condiciones sanitarias, las condiciones alimentarias, etcétera Eso también entra dentro de lo que se llama la ecología desde una perspectiva marxista, ¿no? Sin embargo, se reduce todo exclusivamente al problema del medio ambiente, al calentamiento global, al calentamiento de la contaminación, que es cierto, ¿no? Pero la, la ecología entendida en su sentido materialista profundo, en su sentido materialista profundo, abarca también la antropogenia, ¿no? Y por tanto abarca las condiciones de explotación, las condiciones de vida, eh, absolutamente todo, ¿no? Y esta es una de las grandes críticas que se hacen precisamente desde esta parte, precisamente ese ecologismo radical, eh, burgués, verde, etcétera, etcétera. de intenciones de derrocar al gobierno de los estados unidos ay, ay no se apagas hombre pues solamente que yo tuviera armas y se las acaparan ustedes no me refiere a los medios sino a las intenciones pues que de plano me ve, usted muy malintencionado ¿qué? nunca sabe uh. además este es el cuestionario de rutina bueno, eh, pues ahí apúntele que pueden dormir tranquilos en Washington. Por el momento no tengo así pensado derrocarlos. Pues, eh, que no me hagan enojar, eso sí. Porque un día amanece el capítulo de Washington tapizado de parámetros al Buenas noches, camaradas. Estaba yo viendo la tendencia de los partidos de izquierda en agarrar el carril de la derecha y rebasar por la derecha a las derechas. Hoy en día vemos cómo esa tendencia va creciendo. Y ahorita ya estamos viendo izquierdas aliarse con las derechas, ya hay mucha gente que hasta se pregunta bueno pues cuál es cuál verdad, porque votan por las mismas leyes y siempre votan pues por joder al pueblo, algunos votan presupuestos este, en defensa que no es más que otra cosa que, que comprar armas a lo pendejo, porque en qué pueden estar amenazados en su seguridad. Sí, ahorita el único que te puede amenazar en tu seguridad es el imperio. Pero si eres parte del imperio, si eres su lacayo y apruebas, pues como todos esos países de, de Europa, hoy estamos viendo que eh, en Alemania aprobaron presupuesto, en España aprobaron presupuesto para la defensa, en Japón están rearmándose, igual que en Alemania. ...en Australia, todos los países que forman parte de la OTAN... ...todos los que forman parte de esa mierda... ...todos están aumentando sus presupuestos... ...armándose hasta los dientes... ...para qué... ...han estado hostigando a Rusia... ...todo un siglo... ...o más de un siglo... ...y ahora acusan a Rusia de... de que atente contra su seguridad... ...el problema es que... ...pues muchos partidos... ...de la supuesta izquierda... ...entre... ...socialistas y comunistas... ...aprueban todo eso... ...y se ponen... ...la camiseta de la OTAN... ...sí... ...se ponen de parte de los gobiernos... ...o ya se torcieron o ya... ...el marxismo nada más lo tienen de... de membrete... ...ahí ya... ...el, el ya también... ...lo tienen ahí nada más como un adorno... ...sí, porque en su esencia, que es un partido comunista, es antiimperialista, entonces tú no te puedes poner de acuerdo, tú no puedes avalar, sí, el fortalecimiento armamentístico del imperio, no lo puedes justificar, sí, a menos que no tengas vergüenza y que seas un vendido, un puto lacayo del imperio, eso es en lo que se han convertido, ya no tienen vergüenza, todos esos partidos de, de, de izquierda, hay por acá, por Latinoamérica, viene Juan Carlos Monedero y sus pinches bufones ahí que le hacen segunda, Pablo Iglesias y, y Julián Macías y, y Fletsugenov, digo, Afino Genova, ¿sí? diciendo que Rusia es imperialista, que la guerra es interimperialista. ¿Por qué dicen eso? ¿Cuántos países ha invadido Rusia? ¿Cuántas bases militares tiene Rusia regadas en el mundo para querer invadir el mundo? ¿Para querer invadir otros países, otros pueblos? ¿A quién le están haciendo una guerra comercial? A Rusia, con todo el aparato financiero que tiene el imperio y eso avalan estos mierdas que vienen acá con su pinche discurso de los medios de comunicación que, que los medios justifican que los medios están coludidos con los gobiernos cabrones ya lo sabemos eso no es nada nuevo que lógico avientan unos pinches datos de cómo operan pues sí pero qué nos vienen a decir lo que nos dijo Tofi hace 50 años Vienen a jugarle el dedo en el hocico a la gente y hay muchos que se lo creen, hay muchos que se chingan ese pinche discurso, pero aquí no nos lo vamos a tragar, sí porque el que es antiimperialista está con Rusia, hoy en día todo aquel que se diga antiimperialista no puede dejar de apoyar a Rusia, a China y a Irán, somos el eje del mal cabrones.